Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial para el día de hoy les voy a explicar cómo empaquetar, incrustar o encapsular fuentes tipográficas en CorelDRAW qué significa empaquetar, incrustar o encapsular fuentes tipográficas simple y llanamente esto es una medida de seguridad que se toma con el fin de que el archivo no vaya a cambiar cuando éste sea abierto en otra computadora que no sea en la cual se hizo el diseño como tal. Esto evita que no vaya a cambiar el diseño como por ejemplo cuando lo mandamos para ser impreso o se lo entregamos al cliente. Como se realiza esto en Corel? Muy sencillo, simplemente seleccionamos los textos que sean editables, es decir, que sean una fuente como tal, una fuente tipográfica. Si ustedes no saben instalar fuentes en, en Windows, aquí en la parte de arriba y en la descripción les dejo un vínculo de un video donde explico cómo hacerlo. Entonces ustedes simplemente seleccionan el texto y se van al menú objeto y le dan convertir a curvas. Lo mismo acá. Menú objeto, convertir a curvas. Luego de haber hecho esto, los textos simplemente vienen siendo una forma vectorial editable, la cual yo puedo editar con cualquier herramienta de edición de vectores. Este quedó agrupado, lo voy a, lo voy a, a desagrupar. Y acá lo puedo editar para que ustedes vean que ya quedó siendo una forma, una forma vectorial como tal. Luego de eso tomamos el archivo que hemos convertido a curvas. Y le decimos menú archivo guardar como. Nos vamos donde tengamos guardado el original que se llama diseño para no dañarlo, porque si guardo el archivo original, después yo no puedo echar para atrás esta conversión de, de, de, de la fuente a curvas, es decir, yo no, puedo, yo no puedo ya no deshacerlo, si cierro el archivo y lo guardo, lo que hago es decirle menú archivo guardar como, y le pongo el nombre original, más la terminación curvas, rellita el piso curvas, lo guardo, aquí me va a pedir reemplazarlo, porque yo ya lo tenía guardado, y ahí está. Nosotros simplemente lo que hacemos es enviarle a nuestro cliente o al impresor las dos versiones. Es decir, le enviamos la versión en curvas, que es este, y la versión del diseño editable. Es decir, que generalmente nosotros debemos hacer siempre eso antes de incrustar o de empaquetar o de encapsular las fuentes en cualquier, en cualquier programa de diseño debemos hacer dos versiones al terminar el diseño y cuando este esté aprobado por el cliente es decir, uno editable que nos permita modificar los textos, su contenido y otro que vaya listo en curvas es decir con las fuentes empaquetadas, incrustadas o encapsuladas bueno amigas y amigos del rincongráfico.com espero que este video tutorial sea de su ayuda y por favor no lo olviden pregunten, comenten y compartan hasta la próxima y un abrazo chao